Hola, hola, buenos a Aquí aquí comentando Un Día de Santa Taberna Y hoy volvemos con nuestra campaña de los reinos ogros Vamos al capítulo número 3 Esta vez vamos a ver si podemos completar la serie a pico sereno Vamos a ir dejando pasar los turnos para conseguir mellar esas bajas Bueno, esas, esas tropas del asentamiento Tenemos aquí un saqueo ¿O estará por aquí metido este señor? Vale, no sé si... Queremos sacar un nuevo señor. ¿Podemos? O sea, nos deja, sí que nos deja. De sumador. carne tenía batallas un 10%. Pues oh, me voy a quedar este. Maestro carnicero. Wow. en Bestias, inteligente o astucia. O sea, son... Ah, es que son como magos, además. Vale, y el déspota es rollo. Un señor que te hincha... Cada señor no aleja nada adicional, aumenta el coste de mantenimiento total de tu ejército un 2%. Es que... A ver, yo recuerdo que no era un ejército muy tocho, pero ahora mismo estamos... Vale, vamos a dejar pasar un poco los turnos. Bueno, vamos a reclutar un señor. Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo así. Vamos a reclutar aquí el deshuesador. Perfecto. Aquí están. Ah, es un ejército súper pequeñito. Yo creo que deberíamos ser capaces... Vale, gracias <risa> por, por el comentario Y vamos a meter estos dos de la ruta de marfil ¿Vale? No, de hecho Vamos a reclutar noblars Que son baratitos Y en el siguiente turno ya reclutaremos los ogros Vale, aquí, aquí no vamos a meter nada Cima siniestra Para meter esto no vamos a meter nada Vale, perfecto Y continuamos aquí con el asedio Sí. Vamos a continuar el asedio Al menos un par de turnos más Vale, perfecto, pues nada Mejora disponible, sí Y pasamos turno Es que además así, pasando turnos nos aseguramos Más o menos el asedio Y somos capaces de De generar tecnología Uy. Uh, vale What, ¿por qué no sale esto ahora? Eh, o sea, literalmente quiero Reanudar y pasarlo a toda pastilla. Vale. Perfecto. Así es como tiene que ser. 95. Vale. Escupitajo más grande. Cuanto mayor sea el escupitajo, mayor será la comida y más satisfechos estarán los comensales. Los bélicos ¿Vale? se verían reforzados al crear un nuevo ejército. Designa a otro comandante. Eh, y podrás abrir un segundo frente contra tus. Enemigos. Dime que nos lo has completado. no. Arroba ya, ya, ya reclutaremos Es que nos hemos adelantado, tío. ya reclutaremos El siguiente comandante, pero bueno Vale, vamos a tirar de aquí De aquí, y no vamos a gastar Más dinero por aquí, pero bueno En cuanto tengamos esos dos, vamos a ir aquí a atacar Y ya está Vale, pico sereno Aquí continuamos nuestro asedio Vale, vamos a poner primero la tecnología ¿A qué vamos a tirar? Ejército de los ogros Restarce puntos De golpe de los combatientes Vale, aumentar el campamento más uno Habilidad del ejército Matarife Vale Cuatro turnos, está bien Chantaje, ingresos de los edificios Este también estaría bien Meterlo Vale. Continuamos en con el asedio. Perfecto. Esta gente va perdiendo cada vez más ejército. Vale, vale, vale. Ok, vale, nos saltamos. Como no queremos construir nada por el momento, finalizamos turno y para adelante. A ver qué surge. Vale, vale, vale. De hecho, va a ser importante. ¡Ojo! Esta gente está súper al sur. Pacto de agresión, me parece correcto. Ay, no, podríamos haber hecho la trampa esta de cancelamos, pedimos el rescate, la evaluación Uh, pagarles sin ketchup. What? Los matarifes han inventado algo nuevo, jefe. Lo llaman ketchup. Es rojo, pero no es sangre. Lo hacen con algo llamado tomate. No tiene ningún sentido. Aunque la tribu se vuelve loca por el que hacemos al respecto. Pagarles con ketchup, carne generada, menos dos de todos los ejércitos. Y el coste de reclutamiento más barato, no comemos fruta ni verdura. Hombre, a la hora del crecimiento nos viene genial Vale, vamos a meter este De no comer fruta Para uh. prosperen Has de vigilar las finanzas No pierdas de vista tu tesoro vale. Pues si no tomas medidas para corregir tu déficit actual Se agotará sin remisión Vale Está claro Pues nada, corregimos el, el déficit Y no se me ocurre mejor manera de corregir esto Que aquí Vamos a por ellos no huyas. Ah, vale, pues no llegamos. ¿Llegamos? ¿Por qué? Vale, pues nada, no llegamos. Ok. Pues ¿Podemos atacar aquí? ¿Qué, ¿Qué tal se queda ahora? Están a 20 todas estas tropas. A ver, los noblas en un principio es basurilla que deberíamos ser capaces de reventar bastante fácil, lo que no sé es cómo se comportarán por ejemplo contra el cuerno pétreo, vamos a aguantar un turno más que no pasa nada. Para reducir bastante más la guarnición. Y ya en el siguiente turno nos tiramos a piñón. Vale, saltamos la notificación. No queremos construir nada. Fin de turno. Vamos a continuar persiguiendo ese ejército hacia el sur de Scavens Y a ver si podemos hacernos fuertes ahí. Vale. Uh, aquí hay movimiento, eh. Emboscador descubierto. ¿Dónde está este señor? Vale, aquí. Pues más vale que nos acerquen pero el gasto en el mantenimiento De vale. unidades Lo dicho Uh, Lolo, ¿dónde están? Ah, y no llegamos, claro No, no llegamos Bueno, pero si subimos Hacia el norte, pues ni tan mal Y nos vamos a Por aquella ciudad, que seguramente se las caben también Pero bueno, vale, pues nada, nada Ahora sí, vamos a atacar aquí Ahora, perfecto Ahora, perfecto, perfecto. Vale, vamos a meter aquí comida. 5 de comida está bien. Vale, y vamos a por ello. Libramos batalla. Sí, o sea, tienen los ojos super debilitados. La caballería también. Los nobles esos de refuerzo creo que son los que más me dan más problemas nos van a dar. Pero bueno, trataremos de, de cargar contra ellos rápidamente llegan más tarde a la acción ¿no? o sea que esperemos estar ya listos o al menos vale vamos a probar el despliegue porque la otra vez desplegamos aquí y en este cuello de botella se le dio una brutal a lo mejor en este de aquí que es un poquito más ancho el problema es que tienen como acceso desde aquí alul llegan los refuerzos desde aquí Vale, pues entonces vamos a desplegar aquí arriba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y tenemos esta zona, acceso al punto principal. Tenemos otro cuello de botella por aquí, el que, por el que podemos acceder, incluso ir y tapar. Vale, me gusta más. Y, y así los refuerzos llegan tarde. Llegan tarde y nosotros tenemos el punto como el punto principal. Vale, me gusta. Vamos a hacer eso, vamos a desplegar aquí. Teniendo en cuenta que los refuerzos llegan por un... Fue un lado alejado. O sea, entrar por aquí hubiera sido el suicidio porque luego nos comemos esto. Esta entrada no me gustó. Esta tampoco. O oh, oh, al menos no me gusta. Pero bueno, teniendo esto aquí, perfecto. Podemos abrir bastante, bastante paso con los ogros y demás. El cuerno, petrios, es que no sé si meterlo ahí o ir como por el otro costado y que sea fuerza de choque. Okay. En, en la otra zona Tratar de hacer como una escaramuza Y, y enganchar a la gente por el flanco plan llegar por aquí y cruzar hacia ese lado Claro, mi idea es que ellos van a defender el punto principal Entonces meteremos gran parte del ejército por este cuello de botella Y luego a ver si podemos desatascar por la otra zona Que sería lo suyo, ¿no? Pero bueno, veremos Veremos, veremos Vale, venga Vamos, que queremos combatir Vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, ok, Tus estamos literalmente para en el lado las opuesto defensas, pero a, a donde consejo, queríamos. Precaución. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido vale, tiempo para prepararse. Vale. Ten cuidado. Vale, y me puedo traer todo el ejército para acá. Perfecto, entonces... Crisis este es nuestro héroe, este es nuestro cazador que lo vamos a meter en el grupo 2 perfecto, y ahora vamos a meter 3 de noblars aquí en este en esta zona para poder más anchos, vale perfecto, eso es, que tenga un sitio para taparnos, vale, y estos 3 de noblars los vamos a meter en el 6, bien lejitos ahora bien, el cuerno petreo aquí por el momento hacia el otro lado, vale maravilloso, y metemos los de los Noblars aquí, junto con nuestros señores, vale. Vale, perfecto. Luego, estos tramperos los vamos a clavar por aquí detrás. Y aquí ya quiero. Cinco. Estos vamos a hacer que pasen al siete, por ejemplo, o bueno, al nueve, que los tenemos más accesibles. Vale, los tripasturas aquí en el centro que tanqueen, vale. De hecho, vamos a, a, a apartar los noblas como un ladito. Oh los tripasturas aquí. Eso es. Y luego todo esto, in esta fuerza de choque, de aquí detrás. Eso es. Vale. Perfecto. Vale, pues nada, iniciamos batalla. Y para adelante. ¿Cabemos? Dios, no se ve nada. Vale. Estos están Z, Z, Z. Y me parece bien. Vale. Vamos a poder acceder... Vale, Cabemos. All right. is strongest. Venga, que sí que cabemos. Para capturar las defensas enemigas, comandante. Así podrás usarlas en beneficio propio. Lul. ¿Qué defensas? O sea, podemos meter los noblars aquí. Rollo, venga. Vale, vamos a enviar aquello a luchar allí y ya está. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Tenemos algo de velocidad? No, velocidad. Vale, no. Buah, vale, los sobros, chaval. Perfecto. No sé cómo estar aquí, ¿eh? Que son noblars y esto. Eh... Bueno, a ver, se, se lo está tomando con calma, la verdad. No tiene pinta de querer luchar mucho, por lo menos. Uuuh. No, estamos recibiendo bastante dañito. Vale, esto hay que desatascarlo bastante más rápido de lo que está pensado. Vale. A avanzar, pero sin piedad. Venga. De hecho, aquí. El 2 aquí también. 4. Vamos a ir bajando las unidades. Grupo 5 aquí. Vale. Grupos, grupo 6 por aquí ya. Vale, perfecto. Vamos a meter esto aquí. Eso es. Vale. El grupo 3. ¿Qué pasa aquí? Venga. venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, Eso es. Actividad, actividad, actividad. Vale. Bueno, velocidad de ataque pff, me da un poquito igual. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué pasa con estos tramperos noblas aquí? ¿Por qué? Venga. Vale, no estamos parados, eso es, venga. El general enemigo ha sido herido en combate. Maravilloso. El general enemigo herido en combate. Vale, vamos a apoyar aquí. ¿Quién está? ¿Por qué estamos parados? Vale, eso es. Venga, vale. Uh, grupo 7, ¿por qué estamos parados? No, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Venga. Grupo 9, enséñame qué estáis haciendo. Vale, venga, va, recuperamos el 3 ahí, a romperlo todo, vamos. Eso es. Toda la enemiga ha caído. Vale, hemos conseguido capturar esto. Venga, eso es, a darse de, de leches, que parece mentira que seamos logros, gente. Vale, eso es, que no haya nadie para. Maldición de área. ¿Queremos? Vale, vamos a llevarnos Dos nublas para allá. Esto aquí. Que no escape nadie, ¿no? continuad, continuad, vamos. Es que, que se quede la gente dormida, me parece feo, feo. Han salido unos proyectiles hacia Parla. Vale, hacia aquí, aquí, recoger esto, eso es. Vale. Y... ¿Dónde están los traperos? ¿Han llegado? ¿Vienen de camino? Entiendo, puede ser. Vale, vamos a capturar esta zona. ¿Podemos? Uh. Vale, esa zona va a ser nuestra sí o sí ya. Vale, hemos capturado el punto de victoria. Perfecto. Vale. Vale. Pues, o sea, podemos dejar una aquí y mover el resto. Sí. Vale. Vale, de momento está todo el mundo en movimiento. Eso me gusta. Vale, vale, vale. vale. Wow. El cuerno Petrio es maravilloso. ¡Uh, opa. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Venga, y vamos a tope a por O sea, quiero que colapsemos aquí contra este señor. Uh, ¿por qué? What? Vale. Ua, es que estamos comiendo daño. lastísimo Vale, ¿lo tumbamos o qué? Vale, grupo 5, ¿dónde está? ¿Por qué? Es que nos quedamos. AFK. Venga. Venga, vosotros aquí. nada están en retirada máxima. ¿Llegamos? Sí, tiene que llegamos. Vale. Ahí que hay. Ah, vale, es una torre. Y esto lo seguimos capturando. Si, sí, no, ya vamos pillando el resto de puntos. Perfecto. Vale, pues vamos a dirigirnos hacia allá. Venga, nos vamos aquí para pasar. Vamos. Vale. Nah, es que en cuanto pillemos ya el resto de puntos, esto es masacre de gratis y ya está. Nah, y el de petreo sigue a la suya, eh. Nah, perfecto. Esto está acabado. Vale. Claro, es que van en sigilo todos. Wow. Vale, hay que cargar ahí. Vale, esta unidad aquí, me parece correcto. Esta unidad apoyar aquí. Vale. Venga, continuamos. O sea, nos acaba esto. Venga, dar el apoyo ahí. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Ya, está, ya está, ya está. Esto ya está. Vale, continuamos, continuamos, continuamos. Esto lo estamos capturando, sí, perfecto. Vale, perfecto, victoria, fácil Nah, maravilloso despliegue Es eso, y vamos a pasar por encima No ha sido una simple victoria Hay signos que se han reescrito Vale, victoria decisiva, maravilloso, perfecto Espléndido desempeño del ejército oro Nah, no hemos tenido muchas bajas y Al fin y al cabo esto es una demoledora Y eran casi todos noblars lo suyo Perfecto el cuerno petreo, chaval. Es que el cuerno petreo ha empezado a pillar batallones de Noblars uno por uno y pasaba por encima en plan, boom, boom, Y ya está. O sea, ni, ni siquiera el ejército ese de tramperos que yo pensaba que nos iba a dar más problemas. Lo que nos ha hecho bajas, en verdad, es la torre, ¿eh? Pero sin duda. Sin duda, sin duda. Las torres, bueno, como siempre, ¿no? En, en, en los asedios, es lo que más molesta y lo que más daño hace. No, Perfecto, maravilloso Ok Veremos, entonces ahora ya hemos capturado esta zona Entonces lo suyo es, creo que Con el ejército de Diente de Oro Vamos a bajar hacia la fortaleza enana Que no sé cómo lo vamos a tener para seguir ahí y luego con, con el otro ejército o bueno, lo que estamos persiguiendo es ejército Scaven. Vamos a ver si podemos reclutar un poquito más de. De potencia, de fuerza bruta, y subir hacia la zona norte a por ese asentamiento que está ahí abandonado. Pero seguramente hay Scavens metidos en el follón. Vale. El campamento. Está bien que tengamos del camp el campamento este, pero. pero eh, eh. Hay que aprender a, a manejarlo. No sé si se puede mover. Entiendo yo que sí. Que el, que el campamento como tal lo puedes movilizar. Y es una base ahí que tienes de apoyo. Pero es que no sé si está el ejército a secas del campamento. O es literalmente un, un asentamiento móvil. Es extraña la mecánica, pero bueno. O sea, hay que aprovecharlo porque es nuestro asentamiento móvil mayor digamos podemos construir todo ahí y, y el resto de, de poblados o puebluchos solo llega hasta nivel 3 entonces hay que dedicarle hay que dedicarle tiempo Además el problema es que la población o sea el crecimiento siempre siempre siempre te resta para construir cualquier cosa en el campamento y eso es una jodienda brutal pero brutal yo pienso que es un problema Uf. Bueno, no sé O sea, es un problema Así de pronto sí Pero hay que acostumbrarse a la mecánica Y ver cómo, cómo la trabajamos Vale, listo Maravilloso, estamos Victoria decisiva Todo reventado este ejército de refuerzo 9 de carne 4.000 de oro 3.000 de experiencia y Yelmo de dragón Que esto me da armadura y resistencia al fuego Vale Vale Vale, perfecto, nivel 6, tú de tirón. Eh, vale, vamos a ocupar directamente. Uh. Ah, digo, no lo capturamos, vale. Menos mal, que ahora sí en de dragón. Uh Tengan 40 de carne para todos los ejércitos. Perfecto. Los grandes fauces exigen tributo. Envía a las grandes fauces. De carne de tus ejércitos para alimentar a tu dios hambriento. Uh. Puede que tus congéneres no vean con buenos ojos la falta de víveres, pero las bendiciones de esta deidad acallarán los ruidos de sus estómagos vacíos. Vale. Malvíos. Okay, pues entonces vamos a hacer la ofrenda a las fauces. 10 uh, de carne, cuerpo a cuerpo, movimiento en campaña, duración del reclutamiento global. Menos dos turnos o oh, magia. Vale, vamos a meter a ataque cuerpo a cuerpo, sí, hacer ofrenda. Es instantáneo, sí, vale, maravilloso. Entrega de carnes, el ejército disfrutará de una bendición. Vale, pues yo creo que en este ejercicio podemos enfrentar esto bastante sencillo. Vale, en pico sereno ¿Qué cosas podemos hacer? Tenemos aquí el crecimiento Sí que se ve en pantalla Perfecto Vale Esto, esto lo vamos a quitar demoler edificio Vale, tenemos que esperar un turno Vamos a meter aquí en el campamento Este Mantenimiento reducido Crecimiento Ingresos de los edificios Que no sean de campamentos A toda la facción y desbloqueamos los tramperos nuevos. Maravilloso, sí que lo queremos. Vale, veremos a ver si lo podemos movilizar. Eh... ¿Hacia dónde queremos mover ahora nuestro ejército, bro? Es una buena pregunta. Vale, vamos a mover a Diente Doro, Déspota Soberano, sin duda. Plaza de baja, rango de reclutar y capacidad de reclutamiento local. Además, uh, no sé si poner obramador o fuerza imparable para meterle aquí... A ver qué tenemos con... Tente en pies, esto hace que se cure... Vale. Ah, no cura en área. Curación pasiva, tú. Vale. Y luego... Oh, oh, oh, oh. herramientas de destrucción. Es que a nivel pasivo tampoco me da nada. Vale, vamos a meter este. Vamos a ir subiendo esto y ya está. Sobrenombre. Se le puede cambiar. Supremo Acaparador. Más hecho liderazgo. No, no, no. Nos quedamos este. Sin duda. Vale. Y le podemos cambiar. Ah, no. Esta se le ha equipado ya. Vale. Ok. Además. Llevamos al cazador. Que no lleva equipo, pero tiene habilidades. ¿Qué le podemos meter? A sus anchas. Mantenimiento reducido. La voz del amo. Inmune a psicología. Mente independiente. Mm. Eh, vale, vamos a empezar Vamos a meter mente independiente Para ir subiendo esto Carcaces comunal, veterano Vale Vamos a meter entonces el de a sus anchas Para reducir el, el El coste del mantenimiento Y ya está Ya luego si hace falta añadiremos el resto O las de arriba, pero Mmm Vale. Un montura cuernopétreo. Flipa. Vale. Me interesan los bufos por tener esas unidades porque me parecen bastante útiles a la hora de, de plantar cara al resto de ejércitos. Pero bueno. Por el momento no nos podemos mover, ¿no? Porque hemos aseteado. Perfecto. Podemos construir encima siniestra. Vale, no, pero es que este, este ente de población lo vamos a necesitar Vale. Ok, ahora nos vamos a atacar directamente a este ejército. O no podemos. LOL, vale. Eh, sí, sabemos que no podemos reclutar y no pasa nada. Está correcto esto. O sea, que no podemos construir. Vale, pasamos turno. Y a ver hacia dónde avanzamos. Hemos recuperado positivo y eso está bien. Alianza defensiva, me parece correcto. Me parece correcto. Uh, uh, eh, no van a parar de marearnos tú estos. Escavens yendo para arriba y para abajo. Vale. Pues ya sabemos a dónde vamos a llevar a diente dolo. Es que Caracazorn estaría muy bien. Nos está dando para pelo a nosotros, no. Uh, un campamento picosereno. ¿Qué hace esta gente aquí? Vale, vamos a acabar de reventarlos. Vale, pues vamos a arrancar con esto. Vale, vamos a cerrar el capítulo con esta batalla. Y listo. qué nos deparará ahora la zona sur. Porque esto está ya más o menos apañado y hay que ir a buscar a los, a los enanos. Tenemos que ir a buscar a los enanos. Sin duda. A ver si podemos... Bueno, no lo sé. Vamos primero por los enanos. ¡Uh! Oh, ¡Qué guay! Un campamento sin... Sí, bueno, claro, entiendo que... O sea, siendo camp... Ah, sí, ¿qué tienes para... Defensa? Qué raro. Además, está súper cerrado, ¿eh? O sea, tiene, un tiene los cuellos de botella bastante marcados. Y sí que tiene algunas aperturas, como por ejemplo aquí, con esta rotonda. Esto suele ser destructivo. Y... Y ya está. O sea, tiene esos zonas más abiertas. Pero fuera de eso las calles muy pequeñas y no lo sé aquí no sale a cuenta creo chocar contra el ejército de refuerzo y luego ya girarnos nada nada entraremos por esta puerta seguramente y ya está no deberían darnos demasiados problemas esta gente ya veremos vale vale vale vale vale vale vale vale Ok, ¿lo tenemos? Sí, no. Sí, no. Madre mía. <ríe> Le cuesta, ¿eh? Lo odio. Vale, perfecto. Los Dos refuerzos llegan por allí. Nosotros retranquilos. Eh, hijo mío. Vale, vamos a meter esto en el 4 a mi señor, en el 1, en el 2, ¿qué podemos desplegar en vanguardia, vamos a meterlo por aquí vale, esto en el 3, perfecto, en el 5, y todos los ogros en el 6, perfecto vale, perfecto, a ver, entonces lo podemos adelantar, maravilloso eh, Te vas a marchar. Dios, como el tienes? Venga, venga, venga. Vale. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todos los non-labs aquí! aquí aquí aquí aquí aquí todos los non aquí vamos Vale, el 3, el 2, el 1, el 5 aquí, el 6 para allá, venga Tranquilamente Fua, fua, fua, fua. Vale, vale, vale, vale. Carga, campeón. Oh, la que te cuento. Vale, perfecto. Nah, es una barbaridad la carga de otros, tú. Qué fuerte. Dale, dale, dale, dale. Muy bueno jugando al ping ya, ¿vale? Venga. <ríe> Lol, que abuso, tú. Vale, maravilloso, nada, capturaremos este punto y luego rotaremos hacia el otro y ya está eh, ¿Podemos? Vale, ven Vale Ven, queda poco que hacer, así que... Vale Vale, vamos a ir movilizándonos ya el 2 aquí, el 3 aquí, el 6 aquí también. Vale, el pues, corrón no lo podemos dejar ahí divirtiéndose. Vale, como tampoco podemos hacer mucho más contra eso. Uh, ¿dónde está el señor? Venga esa poción, hijo. Vale. Llega, vale. Nada, perfecto. Ya entramos de sobra. Uh. Vale, cuatro aquí. El uno aquí. El dos aquí. El uno, tío, esto. Vale, maravilloso. Toda la poción. Grupos, seis aquí, todos de golpe. Venga, lo reventamos. de sobra, ¿no? Vale. Tiene muchas pérdidas de foco, pero no sé por qué. O sea, es algo que no que no entiendo, ¿eh? Por alguna razón, el foco de, de las unidades llega, dice, se pierde. Y ya está, se queda ahí perdido y no va más. Cuando el objetivo está claro, ¿eh? Es de, vale, atacar aquí. Oh, oh, oh, oh, que oh, lo matamos antes de que llegue. Oh, los tramperos. ¿Qué es eso? A no lo no sé. Vale, vale, nos reorganizamos el vale, 5 aquí, a pasar por encima a esta gente. Vale, muy bien. El asesinado al general enemigo, mi señor. Y es su último esperto. Vale. Maldecir. Envía a su ejército con él. Venga. Vale, ¿podemos o qué Vale. y aquí hay alguien que se ha colado. Vale, vosotros si no estáis haciendo nada... Vale, vamos a ir el ejército más o menos. Vale, aquí ya está bien. Vale. Vale, eso es que no se mueva nadie y ya está. Venga, hasta en ordas aquí. Aguantando la zona y poco más. El Grupo 5, vamos Ese cuerno atroz A disfrutar de la fiesta Venga, eso es Nah, perfecto, victoria Nah, tenía poco para hacer Literal, tenía poco para hacer Vale, perfecto, finalizamos la batalla Con esta victoria decisiva Espero que nos hayamos quitado ya este clan de ogros Que creo que es el caso Nada, nosotros seguimos aquí bien fuertes farmeando reputación o... y ya está. O sea, reputación, experiencia. Y vamos adaptándonos al ejército, ¿no? Al fin y al cabo. Quiero a ver si podemos reclutar ya o, o dentro de poco los, los leones estos, los dientes de sable, que con el cazador tiene que una locura, eso lo despliegas en retaguardia y entras limpiando unidades o artillería y demás y tiene que funcionar súper bien. Además con el, el, el bufo que te da el propio cazador pf, Tiene que funcionar genial Y para hacer cargas y demás O sea, si ya pienso que tienes muchísima potencia Cargando frontalmente con los ogros Ya si consigues meter los leones por detrás Y, y, y hacer un sándwich es maravilloso Pero maravilloso, maravilloso Vale, a ver Bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo ya. Aprovecho, vamos despidiendo ya porque como se nos alarga un poquito con esta batalla, aprovechamos. Recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a como a mí, que están los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, que directo de vez en cuando. Vale la pena que nos tengáis localizados por allí y charlemos un ratito con vosotros. Y por último, ya sabéis, suscribíos en YouTube a la Taberna Roca Negra. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. A ver si podemos ver el final. Aprovecho ya hemos hecho un saludo. Pero a ver si podemos ver el, el, el desglose final de la batalla. Las recompensas etc. Y eliminar el clan. El clan ogro. O sea ha sido un despido no despido. Un, un adiós pero seguimos hablando. Venga. Me he precipitado haciendo el despido. ¿eh? Y os habéis dado cuenta vosotros también. Porque queréis ver el final de la batalla. Si es que las prisas no son buenas. Pasa lo que pasa Venga Tarararán. Necesita un, un parche de rendimiento Porque no es normal Y el 2 el cargaba rápido ¿eh? El 2 no se hacía largo Pero es que esto es Carne más 24 tú. Vamos a coger los 24 carne Y para adelante ¡Ay, oh, siguen huyendo! Bueno, continuaremos la persecución en el capítulo siguiente. No puede ser que hayan seguido huyendo. Vale, pues nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. No, no, no, no, no. Adiós.